Queremos una escuela científica, laica, participativa y democrática. Una escuela que permita que cada cual se desarrolle según su capacidad y a cada cual se le atienda según su necesidad. Una escuela que ponga en valor la empatía, la solidaridad, la ayuda entre iguales, la autonomía personal y el pensamiento crítico. Una escuela concebida y gestionada colectivamente por la comunidad educativa, una escuela que atienda al bienestar general de la sociedad y no a las necesidades de los mercados. Y, en definitiva, una escuela nueva para un mundo mejor.